Mi persona ha dispuesto que se conforme una comisión conjunta de fiscales, entre los que ya venían atendiendo los casos investigados en relación al abogado Yasmanito Rico Leclerc, conjuntamente la Fiscalía Anticorrupción, porque se ha podido evidenciar que existen suficientes elementos de convicción que van a dirigir la investigación con relación a un tipo penal concreto. Me refiero al de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. Este tipo penal se encuentra expresamente descrito en el artículo 174 de nuestro Código Penal. Por lo tanto, el día de hoy se han emitido ocho órdenes de aprehensión contra dos vocales de sala penal del Tribunal Departamental de Justicia contra un fiscal de materia, contra cuatro policías de distinto rango y contra una persona particular. Es decir, se han emitido ocho órdenes de aprehensión, de las cuales hasta el momento se han ejecutado seis A la televisión en Cochabamba conversó con el mecánico que fue secuestrado y torturado por el eh, abogado Yasmani Torrico. Sobre este caso, él ha revelado lo siguiente. Asegura que existen nexos y protección entre policías y también los mismos abogados. Once meses han pasado desde que el mecánico víctima del abogado Yasmani Torrico fuera secuestrado en marzo del 2018. Sin embargo, todavía recuerda con lágrimas en los ojos los momentos terribles que sufrió por una deuda de anticrético que hasta la fecha no recuperó. No me han devuelto, No, solamente me han hecho firmar, me han hecho contar un, un, cuánto, cuánta plata, o sea, unos dos mil dólares me han hecho contar. Y no me han dado, me han pegado, me han, me han botado, me han hecho tomar. Y... Diciendo que este se ha emborrachado, le hemos pagado, se ha emborrachado, emborrachado, lo ha perdido la plata, así. Y me han amenazado que me han dado siete días para que, para que se le ocupe la casa, yo, si no me iba a sacar con policía, dijeron. Ellos, el mismo llamado decía: Yo trabajo con, con maleantes, con choro trabajo con, con aura, denunciarte te vamos a enfriarme. Asimismo, el mecánico señaló que el día que fue secuestrado, torturado y extorsionado para firmar un documento aceptando la devolución de 20 mil dólares de un anticrético, existían policías y otros abogados entre las personas que rodeaban a Yasmani. Ya lo tenemos al, su, mi, al sujeto, mi capitán decía, y más, más adelante decía, mi teniente, ¿dónde lo llevamos? Decía. Más ya más adelante, ya caminando, decían, eh, mi, mi cabo ahora el portón decían, hablaban de grado, y hemos llegado a un lugar y me han dicho, ya hemos llegado, vas a subir una grada, vas a levantar tu pie. Eh, he subido, he subido a la grada esa y, y ya me han sacado la venda, y estaba el dueño de casa, y la dueña de casa y su hijo que es abogado, ha salido el yamán y ha salido otro con como decía Felcel, decía en la espalda. Pese a estar resguardado por el Servicio Estatal de Atención y Protección Integral a víctimas del Ministerio de Justicia y otras instituciones, el mecánico señala que todavía es amedrentado por la familia Arauco Medrano. La noche, en, la noche, en la noche vienen, pues, ahí se paran autos, allá, a este otro lado, y, y pasan por acá su hijo, su otro hijo, y así me hacen con, con la... Con la señal que oh, va a cagarme. Así siguen soltando. Sigue y yo, yo, yo a ellos le da la plaza. Ellos lo que han contratado a ese Yasmani. El humilde mecánico pide justicia y la pena máxima para Yasmani y su organización criminal. Asegura que continúa pagando al banco los 20 mil dólares que le fueron estafados. Sin embargo, lo que más le duele es tener que haberse separado de sus dos hijas para protegerlas.